¿Vale? Eres calvo. Recuerda esto. Eres calvo, pero eres muy guapo. ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso. No te quite nadie esa belleza. Que... Hola, ositos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Este es nuestro restaurante. Muy bonito. Ah, amigo. Perfecto. No entra a la mesa. No entra a la mesa. La voy a poner ahí. Sí, no me digas. ¿No está vacía? ¿En serio? Oh, interesante Sé que se ve un poco raro todo esto Pero ya, ya lo pondremos bien, ¿vale? No te preocupes Ponemos una silla ahí Ponemos otra silla, por favor pues... Bueno, vale He puesto la mesa al quinto pino He puesto la mesa en el quinto pino ¿En la comida Que sí, que sí, que yo soy experta en restaurantes No me cuentes historias Mucho texto Que sí, que sí, que sí Mucho texto Pero si ¿sí es lo que estoy haciendo Les estoy dando el permiso Ah, amigos, creo que ya sé por qué es... ¿Por qué no se quieren sentar? Señores... Perfecto, se fueron. Otros clientes a tomar viento. Otros clientes a tomar viento. Para tres. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Mesa para dos. No hay mesa para dos, chicos. No hay mesa para dos. Lo siento. Si ustedes se quieren sentar, siéntense aquí. Aquí. ¿Vale? ¿Qué les parece? Muy bien, así me gusta Que sean obedientes Que sean ustedes muy obedientes ¿Qué quieren? A ver, ¿qué quieren ustedes? Expliquen ¿Vale? Eres calvo, recuerda esto Eres calvo Pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso No te quite nadie esa belleza Que soy experta cocinando En realidad es mentira Pero bueno Hay, hay que dar buena imagen, ¿sabes? Flecha derecha, flecha derecha, izquierda, espacio, y ya está, hemos cocinado, a pitos, somos profesionales, somos profesionales, ahora el chatiendo señores, un momento, no, te no tengan ustedes mucha prisa, eh ahí, espérate, mesa para cuatro, no pasa nada, no pasa nada, aquí tienen mesa, siéntense ahí. Ahora les atiendo, señores. Bueno, gente con pollo, perfecto. Gente que quiere pollo. ¿Usted quiere pollo? ¿Usted quiere pollo? No pasa nada, yo les traigo pollo. Todos quieren pollo, aquí nadie es vegetariano, ¿qué pasa? Por, por favor, coja la hamburguesa a, a, a larga distancia, perfecto, somos profesionales. Somos tan profesionales que cojamos la, la comida a distancia. Porque somos increíbles, somos elásticos ¿Qué quieren de comer? Y ustedes dos vienen aquí a, a pasar el rato que pasa ¿Vale? Eres calvo, recuerda esto Eres calvo, pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso No te quite nadie esa belleza Polir, que... izquierda, arriba, izquierda, arriba Madre mía El que quería hamburguesa es este todo el mundo quiere carne. Me subo a la mesa porque puedo. Estoy en mi restaurante, ¿qué pasa? Ahí está, muy bien. Y haz bien la comida, ¿eh? Yo recojo el dinero. Yo recojo la pasta. Yo ya me puedo tocar las narices. A ver, qué voy a grabar una historia para el Insta. Vale, chicos, estoy grabando un vídeo para YouTube, ¿vale? Aquí está el programa y aquí está el juego. ¿Vale? Eres calvo, recuerda esto. Eres calvo. Pero eres muy guapo. ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso. No te quite nadie esa belleza que... Pasaron de mí los señores. Están haciendo mi trabajo y no me gusta. Espérate. Déjame que haga algo, señor. Déjeme usted que haga algo. Me he ganado a la camarera. Espérate, otra vez, otra vez, otra vez. Espérate, atención, eh. Atención, atención. Hay que ser más rápida, chiquilla Hay que ser más rápida. Ay, venga, va, esta vez te dejo a ti, ¿vale? Te dejo a ti, va, te dejo a ti, te dejo a ti. ¡Epa de broma! ¡Que te la habías creído? ¡Te la habías creído! <risa> Ahora está en plan, jo. Además, quiero. ¡Que lo no he recogido yo! <risa> ¡Le he quitado el trabajo! ¡Le estoy quitando el trabajo a la camarera! ¡Esto es tu ídolo! ¿En serio? ¿Esto es tu ídolo? ¿Qué pasó con la comida? ¡Y la comida! Señora, señora, no puede robar la comida. ¿Entiende? La comida... Y se pone a, con a sonreír. La comida es para los clientes, ¿entiende? Y el dinero es para mí. Usted no se lo ha merecido Vale, ver. Vale. Ole, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido. Vale, espérate. Hamburguesa. Hamburguesa. Ole, la hamburguesa. Pero a lo mejor en un futuro le he hecho. ¿Qué te parece? Eso, eso, usted atienda a los clientes Ya, ya, ya pongo yo la comida Que no me fío de usted que se la vaya a comer Ha venido un niño con globos ¿Qué haces con globos? Es usted may muy mayor may Ah, perfecto, están de cumpleaños Bueno, vamos a cantar el cumpleaños Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz, bien Muchas felicidades Por sus 50 años Espero que los disfrute, con salud y que siga usted muy guapo con ese bigote. ¿Vale? Guapo. Eso sí, a lo mejor lleva sombrero porque usted es calvo. Pero no se avergüence de ello. Usted es bello igual. Guapo Eres guapo. Eres calvo, pero eres guapo. ¡Calvo! ¡Felicidades, chico! Cumple 13 años. Así que, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Te desea! Dos, amiga Sophie, cumpleaños, feliz bien. Hay que ser más rápidos, chicos. Una, dos y tres. Uy, casi, casi, casi, casi, casi. Espérate, espérate, espérate. Alguien ha apagado, alguien ha apagado. Dame, dame la pasta, dame la pasta y la pasta. Eh, que está haciendo un simpa. Oye, ven aquí. Ven aquí, puerco. Ven aquí. ¿Alguien ha pagado? Por favor, gracias Recoger platos, muy bien Perfecto, era el cumpleaños de, de esta Y le he felicitado al señor Bueno, no pasa, pero también es el cumpleaños del señor, ¿vale? En nuestra mente Es el cumpleaños del señor Vamos a coger... ¡Hala! ¡Perfecto! Perfecto ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Está bien el muñeco ¿Cuántas cocinas he comprado? Me he comprado muchas, ¿Verdad? Para mí que me he comprado muchas cocinas. No sé qué estoy comprando, pero estoy comprando. Creo. Creo que estoy comprando. A ver, espérate, déjame un momento. Dinero. Dinero. Dinero. No puedo recoger el dinero. Perfecto. Señora, ¿ya puede usted recoger el dinero, ¿eh? Más le vale. Poner nada. No puedo poner nada. ¿Por qué? Pues yo qué sé ¿Vale? Eres calvo, recuerda esto Eres calvo, pero eres muy guapo ¿Vale? Que no te lo quite nadie eso No te quite nadie esa belleza ¡Para aquí, puerco! pero aquí! ¡Para aquí! Vamos a coger... ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Está bien el muñeco